Soy Bárbara Fuertes, actualmente soy subdirectora de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes y pertenezco al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Eh, la administración tiene unos ámbitos de actuación increíbles, dependiendo del perfil de cada uno podemos trabajar en un sector, en otro, incluso eh, probar distintos sectores donde podemos ir enriqueciéndonos y donde podemos enriquecer también. En el caso actual, como subdirectora de Mujer y Deporte pues tengo el privilegio de poder trabajar en políticas públicas de igualdad y poderlas implementar realmente en el ámbito del deporte. Por ejemplo, la profesionalización del deporte femenino, la visibilidad, el incremento de la, en los medios de comunicación de las mujeres o de las personas con discapacidad. Y esto es realmente un privilegio, el hecho de, de poder ver cómo el trabajo de día a día tiene una incidencia real sobre la sociedad. Pero esto solamente es un sector en mi trayectoria he pasado por unidades jurídicas donde he aprendido mucho por unidades de internacional donde he podido tener la, la oportunidad y el privilegio de viajar de conocer otras culturas y sobre todo también aprender de la responsabilidad de tener que transmitir la posición eh, de españa de tu país en foros internacionales con lo cual al final eh, dependiendo de cómo seamos cada uno de lo que nos guste de los perfiles podemos aportar muchísimo en muy muy diferentes de la administración y también es importante saber cómo de la administración nos permite con toda esta variedad de puestos de trabajo y de áreas funcionales, nutrirnos personalmente y profesionalmente.